Carolina Yerjan y amables televidentes, lamentar nueva vez la partida producto del COVID de la profesora y directora de allá del Aguacate. Qué pena, una mujer muy, muy activa, de mucha vida. Y precisamente hoy nos, el pesar de tantos amigos y personas que han perdido la vida, y personalidades, y médicos, y profesionales, sin que haya una respuesta. Hace unos días, Pelegrín Castillo propuso, en un escrito del pensamiento que realiza cada cierto tiempo, que debe hacerse una coalición entre China y las principales potencias para determinar con claridad qué sucedió y cómo surgió esto. Y que desde su origen sabemos que China, y yo lo dije en una ocasión que hablábamos de, la, de lo que había investigado y por qué perdía credibilidad y que era un mecanismo de, auto, de, de autoritarismo o de expansión de la autoridad pública frente a los ciudadanos. Y lo han logrado. Recientemente, ya sabemos que hubo una científica, una viróloga que salió de Hong Kong con destino a Estados Unidos, temiendo por su vida porque ya un homólogo de ella, que había dado respuesta, el gobierno totalitario chino, lo había asesinado. Yo tengo una foto de quién se trata. La mandé al al chat, por favor. Esta eh, señora, quiero verla, Ajá. volvió a hablar y ella asegura que cuando ella decide salir de Hong Kong, es porque ya temía por su vida en razón de que sabía que la, el virus había salido no de Wang, que fue como un señuelo sino de, una, de un laboratorio militar del ejército rojo o del ejército del, del estado de China y uniendo estas dos cuestiones justo es reconocer la, la idea de Estado-Nación que Pelegrín Castillo siempre ha propiciado para que entendamos que está compuesto por muchas entidades, pero nosotros somos uno en un conglomerado global que estamos padeciendo de la pandemia, es una realidad. Pero dice Pelegrín, y pide Pelegrín, y yo me uno a ese pedido, de que se debe hacer una comisión por la verdad del de coronavirus. Porque no puede ser que producto de la manipulación de virus se haya formado uno, tan sutil pero a la vez tan poderoso, donde aún hasta que no haya una cura, no sabemos hasta qué punto va a aportar la humanidad vidas producto de esta enfermedad. Entonces yo creo que es justo que nosotros, y lo he dicho en más de una ocasión y lo he pedido, el mundo va a requerir de una respuesta y de la responsabilidad. Que al tiempo entonces China ha venido demostrando la efectividad del manejo, siendo ellos el centro o el epicentro de la propagación, y ha demostrado su poder frente a su población como Estado totalitario, pero a la vez con un control de su población a través de las herramientas de la Big Tecnología. Es decir, que lo que hablaba Foucault hace... 30 años, sobre la biopolítica, es una realidad y una manipulación de poder que buscar la verdad significa encontrar vías de solución más efectiva y estoy de acuerdo con eso. Y basta con leer que ahora lo reseña Nuria Piera lo que ha dicho la viróloga que salió de Hong Kong y establece con seguridad de que ella estaba segura de que eso salía de un laboratorio militar. Y que el uso de la supuesta salida del mercado de Wuhan de un laboratorio donde el... el... La víctima cero, el primero, era precisamente un empleado de ese centro. ¿Qué ha logrado China? Ha logrado concentrar su dominio sobre las personas a través de la identificación facial y del control de la enfermedad en razón de tener claramente a dónde se moviliza cada ser humano que se moviliza en China, valga la redundancia. Para eso tienen controles y oigan esto, para lo que ha servido y tiene sentido que hoy se declaren que hay que buscar la verdad porque ha sido manipulado y ha causado daños, cuantia es decir, de cuantiosas sumas de dinero para cada país en la lucha de, del COVID y todavía no sabemos contra quién estamos luchando. Eso tiene que llamarlo poderosamente la atención y la sociedad tiene que entender que debemos de reanudar las medidas en nuestros hogares, en, nuestra, en el diario vivir, a pesar de que estamos en covidianidad, es decir, que estamos en apertura. Porque cuando parece o parece que estamos mejor, es cuando estamos peor, porque estamos en incertidumbre. Y esto está causando daños irreparables y pérdidas humanas de niveles nunca antes vistos. Aunque se compara con la gripe aviar, con las gripes tradicionales que han matado por años a miles de personas, ciertamente que nosotros tenemos la necesidad de una respuesta y la humanidad la requiere. A lo que China ha estado rehuyendo y todos estamos compitiendo contra algo que desconocemos. Ellos sí lo saben. Y no es justo que la sociedad... Que el mundo se esté muriendo producto de una operación militar en el mundo. Que es un costo muy alto. Y deben ellos darse el lujo, deben darse la oportunidad de develar en favor de la humanidad. Porque sabemos también que ha habido una especie de estrategia de nacropolítica. Donde determina quién vive y quiénes no. En ese sentido, ustedes saben que Estados Unidos la tuvo que practicar. Darle ventilador a un viable, a un joven, a una persona que tenía más facilidad de recuperarse y abandonar la que no tenían la posibilidad. Y eso tampoco puede ser tapado ya. En China empezó así. A darle prioridad a quienes tenían más viabilidad y eso es, eso es, eso es, uno de los aspectos crueles que trajo la pandemia desde su inicio. Yo creo que merecemos esa, esa verdad. Y estoy de acuerdo con que se forme una comisión y que lo exijamos en procura de la verdad respecto al COVID. Han estado manipulando y nos están retrasando la oportunidad de obtener una cura o una vacuna. Esperamos que tarde o temprano tengamos esa verdad y que se pueda lograr para que la humanidad reencauce su, su, su, su proceso de desarrollo. De lo contrario, vivir bajo amenaza como si estuviéramos en estado permanente de guerra no es, no es sensato. No es sensato. Y para finalizar, quiero señalar como un hecho importante y sobre todo para este proceso que vive la República Dominicana, el que aquí se encuentre, según la prensa española, el rey Juan Carlos, quien en una ocasión había dicho que le gustaría vivir en el Caribe, no y en eso. parece que sí, todos Porque los periódicos, nadie sabe dónde está el rey. no, eh, todos los periódicos lo traen hoy, está el listín Diario Libre, Qué bien. todo, y me refiero a la Qué importancia mal. y el mensaje de, un... de, sería, ah, sería, sería interesante, que al ser el emérito, porque no quiere causarle, dice, a, a la de corona de la gestión de su sucesor. Rey emérito. Sí. Sin mérito. Emérito. <risa> Sin mérito. Bueno, él goza del mérito de haber sido el propiciador de la monarquía a la vida... Eh, Republicana. o democrática. Sí. A la muerte de Franco. Entonces, de ahí parte, esa transición interesante de la monarquía a, al Estado, ¿verdad? Hay una canción preciosa de Víctor Manuel, el esposo de Ana Belén, que se sí. llama la canción de la esperanza, hay una estrofa donde él dice, siempre, siempre habíamos pensado que se irían de una vez, nunca había soñado con un rey, <risa> él, él esperaba, él esperaba que Franco terminara y bueno, y el país volviera a la democracia, pero un rey nunca lo pensó. <risa> pues mira, entonces, si en términos de imagen la República Dominicana y Luis Abinader van a requerir de actores de esta, de casos de esta naturaleza para propiciar interés en el Caribe y en el turismo. Porque el hecho de que el rey, a pese a todas las publicaciones que se han criticado de Boguedi. Pero hay que ver por qué él vino aquí, tal vez entiende que está protegido. No porque no está corriendo de la justicia, es que él está buscando un lugar donde vivir. Claro, claro, está corriendo de la justicia, porque acuérdate que el gobierno español, el, el, incluso hay una declaración del vicepresidente uh -huh. de, del gobierno español, que dice que él debiera responder por una serie de malos manejos, que ha habido en el manejo de la corona durante su reinado. Bueno, pero eso ya es una cuestión. Y el, eh, hecho, y el hecho de que él inmediatamente se dijera eso, a, prácticamente en, en el mismo momento, él sale de país, él, es, una, es una actitud de correrle a la justicia. De bueno, una de todas maneras, eh, eh, de sí. todas maneras, de todas maneras, es un hombre que a la edad que tiene, es previsible que la situación de él era. ...de retiro, en principio... ...aunque salga ese ingrediente... ...pero todavía no, no, no hay una acusación... ...ni hay una persecución... No no, bueno, no, no ya, ya, hay, el gobierno, ...ya el gobierno hay, español lo planteó... ...lo eso. planteó, pero no hay una persecución oficial... ...es decir, yo me voy a... ...me voy a referir gusta, a la imagen... ...me gusta tu eufemismo... ...sí, porque hay que referirse a lo que es... Me encanta eso. ...no, no, es que no está comprobado... Que haya, sido un, ...que haya habido corrupción o que haya persecución... ...que lo haya dicho... En el marco de lo que él había planteado que buscaba, quería irse a vivir a República Dominicana, a un, al Caribe. Bueno. Lo vi desde el principio porque hay que ver la información en aquel momento. Bien. Y que ahora se esté dando, yo lo estoy ganando. Ahora, que se esté cuestionando su salida o su gestión, tendrá todo el tiempo el gobierno eh, que no va a pasar como aquí. Porque a donde él se encuentre lo van a buscar, lo van a encontrar. Y va a tener que ir a responder. No es igual como lo que se está planificando muchos que me han dicho de información que tengo. Que habrán muchos que saldrán en los próximos días con destino de conocido. Bien. Bueno. Gracias, Francis.